Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer espaguetis con atún y los ingredientes son 400 gramos de espaguetis 200 gramos de champiñones 100 mililitros de vino blanco 100 gramos de atún 100 gramos de mantequilla una cebolla, aceite de oliva y sal lo primero que tenemos que hacer es echar aceite de oliva y lo ponemos para calentar ahora que está caliente se echa la cebolla y se rehoga Ya lo hemos rehogado y ahora echamos el champiñón y un poquito de sal, lo seguimos rehogando hasta que se haga bien. Ahora mientras se está rehogando cogemos una cucharada de mantequilla la echamos en el bol y también echamos el atún y ahora lo batimos todo Ya hemos acabado de batirlo y ahora vamos a ir a por el guiso que estábamos haciendo. Y le vamos a echar el vino. Y tiene que reducir un poquito. Y ahora el batido del atún se echa en una fuente se extiende bien y se reserva para luego ya ha reducido el vino lo quitamos del fuego lo reservamos para luego y ponemos un cazo para hacer los espaguetis ya está hirviendo y ahora echamos los espaguetis y le echamos un poquito de sal y tiene que quedar al dente ya está lente y ahora lo apagamos del fuego ahora lo que tenemos que hacer es quitar el agua ya lo hemos escurrido el agua y ahora echamos los espaguetis aquí encima y la mantequilla también y lo mezclamos bien que esté todo bien mezclado por todos los sitios ya lo hemos mezclado bien y ahora tenemos que echar Los champiñones Por encima Y ya tenemos un plato Espectacular Para vosotros Mirad amigos que espaguetis más bueno hecho hoy para que vosotros lo hagáis en casa cuando tengáis un momento porque es muy rápido muy fácil y muy de todo. así que a hacerlo bueno amigos espero que os haya gustado la receta que hoy hemos hecho de espagueti de atún así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Dale me gusta